Y, no, no, y no ni Brian sella, Peña sella, la llevaba noche ahí haciendo señas. Insultan a Mara la Negra, esa pre, una mujer tan elegante. No debe como llevarse él. de esos Ins, vos. Insultan a Mara la Negra, mire esa negra hermosa. ¿Eh? No tengo el placer de conocerla, pero si ella quiere puede comunicarse conmigo. A para Claro, no, oficial, papá Tarismo oficial. Puede comunicarse con nosotros, que no le de mente. Mira, Mira qué hermosura de mujer, ¿Eh? con todo el respeto que ella se merece la insultaron, continúa la fiebre de Only Fan, voy a tener que hacer yo uno, papi Juan, eh un OnlyFans Y aprovechando la polémica, la cantante dominicana radicada en Estados Unidos, Amara la Negra, cuestionó a sus seguidores sobre la posibilidad de también subirse a la ola de esta nueva red social y aunque fue apoyado por algunos otros, aprovecharon para descargar su frustración al punto de querer humillarla. Sin embargo, el objetivo de los gayres no tuvo su efecto inmediato, y les dijo, entre otras cosas, que sigan hablando, que yo gozo cuando estoy en boca de todo. Y por cualquier duda, la también actriz aclaró que no creará una cuenta de dicha plataforma. No es la primera vez que artista ese objetivo de crítica cada vez que está en boca de la farándula, cada vez que se dan a conocer su trabajo y se destaca a nivel internacional o por sus comentarios sobre diversos temas. En julio de 2020, Amada Negra, Habló abiertamente del racismo que ha sufrido en RD y en el extranjero. Confesó que no supo cómo manejar los ataques a su persona, pero que aprendió a dejar fluir, confesó en una entrevista del 2018. señores ahí está lo que ella dijo, Amara la Negra, que es una, una persona con mucho talento, sí, sí. sí que debe ser respetada ¿No, no pueden, sí, le se ve muy bien. Amara, lo que le digo a, a lo, al equipo de los gigantes del Cibao, olvídese de la mala crítica. Trabaje fuerte y enfóquese en los nuevos proyectos por venir. ¿eh? Esa mujer hermosa con un color hermoso que no identifica donde quiera que está. ¿eh? Claro, claro. muy. ¿Eh? un cuerpo muy que elegante, parece que claro, no ha pasado con ¿no? muchas cirugías. Claro. ¡Ay! Cuidado. ¿eh? Como esa que tiene el lab, ¿eh? eh. Que no hay que hablar de ella sino del doctor que la hizo. ¿Me entiendes? Yo no, Amara. No, a Eso es que son haría. dos mujeres que están hermosas, Entonces, señor, son eh, lindas. Eh, hay que aprender a respetar también. Yo eh. estoy de acuerdo que tú y toda esa gente, a toda esa gente que andan ofendiendo. ¿Cuál, ¿Con, eh, con, con eh. cuál tú te fuera? Si tú fueras soltero, ¿con cuál tú te fuera? Si yo fuera soltero, me fuera por la natural. ¿Eh? Por la <risa> natural me fuera. Con esta, con esta. Por la natural. Esta? ¿O con aquella? No, con cual, la natural. Aquella. Ahí hay una sola mujer natural. ¿Cuál? Pues diga. Después la otra es médicamente comprobada. Vámonos, muchachos. ¿Con qué se van ustedes de las dos? ¿Con cuál edad? ¿Con Amara o con...? Vamos a hacerle la pregunta primero a Villalona. Vamos, Villalona. ¿Quién te va? Villa, Villa, Villa. Si pagara dinero para un olifar, yo lo pagara por Amara. ¿Sí? La ¿Sí? La ¿Sí? Por, eh, por Amara ¿Sí? la negra. Por Amara la negra, dijo Villalona. Por la natural. Se estuvo morir diciendo eso, pero está bien negra eh, vamos, eh, nuestro hermano Santiago. Eh, Amaya, eh, ay eh, como dijo él. El ella. hombre que más sabe. De, de bandos, dos, más. Papi man. Juan, ahora, dígame. No, Papi Juan, eh, por quién. Eh, eh, eh, papi Juan. Eh, eh. Eh. No, eh, Espérate, eh, papi Juan. Este voto vale. Este silencio. voto vale, vamos. porque te sabe de mujeres? ¿no? ¿Cómo es? No, no, no, no, no, no. Di una de las dos. Una de las dos. Oh. Ah, sí, se va eh. con... ¿Y usted, Jorge? No, ah, por la natural. Cuando no, pero diga mala no, negra. Yo no voy a estar con algo que me lo falta. Pero que me hombre. diga cuál es los dos, Alessandra Vipí o Mala Negra. La mujer. Ah, se vio como usted como flaco, y flaco, flaco. flaco. El flaco. Con Alessandra. Con Alessandra Vipío. ¿Sabes qué el pinto es farándula? El pinto es más para allá. Pinto, imagínate, el, el camarógrafo, el camarógrafo allá. ¿Con quién te va? Con la rubia. Con la rubia, dije. Con la rubia. Con la rubia y allá atrás. Y nuevo, y nuevo. ¿Eh? Cirugía. Con Alessandra se va él. Eh, yo a mí no me interesa ninguna de las dos. No la veo como mujeres para mí. <risa> Son muy pocas cosas para ella. ¿Eh? Muy poca cosa no, no, no, no, no, tí. son personas, de, eh, compañeras de, de, de, de, del ámbito de la farándula. La esposa, la no tengo ojos para verla de otra manera. No a mi esposa, de las dos. No tengo ojos para verla de otra manera esas dos personas. Ninguna de las dos le dan por los tobillos a mi esposa. No, no, a no, mi esposa no, no. no le gusta estar en la No, no, no mira, Amara es muy bonita y, y la otra muchacha, Alessandra, es muy bonita también. Nos vamos con el sondeo, vamos con el sondeo.